Bienvenido a Glitch4News, tu dosis de noticias del mundo gamer todos los martes y viernes. Yo soy Checo y te traigo las noticias de esta semana. CD Projekt Red está siendo investigado por una agencia protectora del consumidor. Además de una nueva película de Indiana Jones, tendremos un nuevo juego. Nintendo sorprende con el nuevo tráiler de Super Mario 3D World y su nuevo Mario Saiyajin fase 2. Y malas noticias para todos los fanáticos de Harry Potter, ya que retrasarán su próximo juego. No olvides que puedes saltar a cualquiera de estas noticias en la descripción pero te invitamos a que nos acompañes a través de todo lo que tenemos para ti Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias Esto es Glitch Pop News y comenzamos CD Projekt Red, la compañía creadora de Cyberpunk 2077, está actualmente siendo investigada por una agencia protectora del consumidor debido al lanzamiento tan controversial que sufrió este juego en las últimas semanas de acuerdo a un artículo de un periódico especializado en negocios y temas políticos, una de las agencias de protección del consumidor en su natal Polonia, ha intervenido y comenzado una investigación en torno a los planes que CD Projekt Red tiene para realizar los reembolsos. Esta agencia está pidiendo cuentas a CD Projekt Red sobre la razón de todos los problemas al realizar los reembolsos a los consumidores, al mismo tiempo, un representante comenta que estarán muy al pendiente echándole el ojo de cerca para asegurarse de que los planes que se tomen sean los adecuados, ya que para muchos de los usuarios finales aún es imposible jugar a este título, a pesar de todos los intentos de CD Projekt Red por corregir los problemas. Cuídate, Wasowski, La agencia se encuentra actualmente a la espera de una respuesta de CD Projekt Red antes de proceder con sus planes y en caso de que no lleguen a un acuerdo o de que las soluciones que proponen no sean suficientes, la agencia tiene el poder para retener hasta un 10% del ingreso anual de CD Projekt Red para cubrir los daños. Que sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. Alternativamente es posible que se soliciten extras digitales para todos aquellos jugadores de PlayStation 4 y Xbox One que hayan adquirido el título, como una especie de disculpa, debido a que estas plataformas son las que más problemas presentan. Todo esto se suma a las noticias de semanas pasadas, en las que Sony removió por completo el juego de su plataforma de venta en línea, y aunque comentaron que regresaría el título una vez que todo se ha arreglado, parece que esto no será pronto, a pesar del gran número de correcciones que han realizado a Cyberpunk 2077. Estos son mil monos con mil máquinas de escribir, pronto habrán terminado la novela más grande de la historia. Además de todo esto, la reciente demanda por parte de uno de los inversionistas. Claro está que ahorita les está lloviendo sobre mojado y solo esperamos que pronto resuelvan todos estos problemas antes de que sea demasiado tarde. Si la próxima película de Indiana Jones no había hecho que sacaras tus fedoras del armario, estamos seguros que el anuncio de un nuevo juego lo hará, y así fue como el pasado martes, Bethesda anunció que el equipo detrás de Wolfenstein se encuentra trabajando actualmente en un juego de esta franquicia, y lo hará de la mano de lucas Lucasfilms Games. El pequeño teaser muestra un escritorio lleno de libros, mapas y accesorios dignos de cualquier aventurero, justo antes de revelar el clásico fedor y látigo de nuestro amado Indiana. Según Lucasfilms, este juego contará con una historia completamente original, situada en el momento cúspide de las aventuras de Indiana Jones. Aún no queda claro cuándo llegará este título, pero es muy probable que este sea un juego exclusivo para Xbox, luego de la millonaria compra de Microsoft a Zenimax. El productor ejecutivo de este juego será Todd Howard, el mismo que trajo al mundo las series de Fallout The Elder Scrolls. Es posible que pase mucho tiempo antes de que escuchemos de nuevo de este título, pero al menos sabemos que se encuentran trabajando en algo nuevo y con eso es suficiente por el momento. Ya sabemos que Uncharted toma mucho de esta serie, pero ¿será este el intento de Xbox por traer su propio Uncharted al mundo de los videojuegos? Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Nintendo sorprendió a todos esta semana con un nuevo trailer del próximo lanzamiento de Super Mario 3D World, en el que ahora sí mostró más de Bowser's Fury, una especie de expansión al mundo de Super Mario 3D World, Además de mostrar la nueva forma Fury de Bowser, en el tráiler pudimos observar algunas de las nuevas mecánicas de mundo abierto del juego, algunos diseños de niveles y personajes, además de Bowser Jr. que al parecer será un personaje jugable, y lo que más nos sorprendió a todos, el Mario Giga Cat, que estoy seguro que todos pensamos inmediatamente en Dragon Ball al ver el diseño de esta nueva transformación. Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin Fase 2. La versión original de Super Mario 3D World fue lanzada en noviembre del 2013 para el no tan exitoso Wii U y así como en este título Nintendo promete el mismo o incluso más diversión en esta nueva expansión de Bowser Fury. Si estás interesado en adquirir este juego aún es tiempo ya que este juego será lanzado el próximo 12 de febrero y si quieres ver más te dejamos un link al trailer completo en la descripción. Uno de los títulos que llamó mucho la atención en una de las presentaciones de Sony al mostrar su nueva consola PlayStation 5 fue sin duda alguna la nueva entrega de una de las sagas más queridas por todos, Harry Potter. Este juego estaba programado para ser lanzado en algún punto este año, pero Warner Bros. Entertainment ha dejado la noticia de que será retrasado un poco más y verá la luz hasta el próximo año 2022. Howard's Legacy es una precuela de todo el mundo que conocemos de Harry Potter y tomará lugar en el año 1800 en la escuela de magia y hechicería de Howards. Podemos esperar que este juego será en mundo abierto, con un montón de cosas por explorar, lo cual nos tiene súper emocionados. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Los desarrolladores han comentado que todo marcha sobre ruedas, a pesar de algunos comentarios negativos, luego de que J.K. Rowling hiciera algunas declaraciones un tanto transfóbicas. Este título parece que será solo uno de los primeros títulos que serán retrasados hasta próximos años, luego de que Sony anunciara aún más retrasos en otros títulos. Luego de los problemas con cierto juego, esperamos que se tomen el tiempo necesario para traer un juego de calidad y poder explorar el mundo de Harry Potter que tanto esperamos. Hasta aquí las noticias de esta semana. Si se nos pasó algo importante siempre está en nuestra sección de comentarios, donde podemos platicar de cualquier cosa del mundo de los videojuegos.